estamos gente, muy buenas tardes hoy, hoy, hoy es lunes, lunes 15 de marzo son las tres y cuatro de la tarde y ya estamos en vivo, en directo en tu radio renovado por Cristo hoy tenemos una entrevista a la agrupación Unquido, así que vamos a ver un poco de ellos, para que ustedes estén al tanto de quién estamos hablando se habla de la agrupación Unquido Unquido es una agrupación musical juvenil cristiana integrado por los artistas Rafael Álvarez y Andrónico y filósofo de Dios los cuales son un de Managua, Trinidad Sánchez la carrera en la música como pudo en inicios finales del año 2018 con su primer sencillo de Vuelve el cual cuenta con un video oficial disponible en Youtube durante el año 2019 también lanzaron un nuevo tema titulado Vuelve, Venceré y Llévame así que en febrero del año 2020 dan a conocer su primer álbum de su carrera bajo el título de Orden este álbum con siete canciones inéditas compuesta por el grupo Mujiro. Su más reciente estreno musical incluye Prisionero y Confiado. Así que lo vamos a tener a ello en vivo y directo acá en nuestra cabina radial y vamos a poner una música para que vaya sonando de fondo con la agrupación Mujiro, el tema Regresa, titulado y renovado por Cristo. Esa es la canción de ellos ungido, sonando a pintura de renovado porque estamos en vivo, en directo, en radio y en fanpage así que vamos a darle pase a ungido, siendo a las 3 y 5 de la tarde, acá en Lima, Perú en radio renovado por Cristo, así que vamos a conectarnos con el ungido la agrupación ahorita desde República Dominicana a Perú. Así que vamos a compartir, comparta la transmisión porque va a ser de gran bendición esa entrevista que dedicará su vida acá en Radio Renovado por Cristo. Estamos saliendo al aire desde la cuenta de Fanpage y a través de nuestra radio digital. Así que conéctese, invitamos a todos que compartan porque tenemos la agrupación Un de República Dominicana. Así que vamos a darle pase, vamos a compartir, antes de darle pase, vamos a compartir como agrupación. Así que vamos a compartir la entrevista para que la gente se conecte y sepa de quién estamos hablando de la agrupación Pido. Ellos son de República Dominicana, así que me han gustado la música y van a poder escucharla que es nuestra programación en vivo. Así que vamos a darle pase en dos minutos para que la gente se vaya con, entrando a la historia. Así que vamos a compartir, comparta y no compartí en mi perfil, comparten sus redes. Y vamos a darle espacio a la agrupación a la agrupación giro. Así que. ¿Cómo están, muchachos? Buenas tardes. Dios le bendiga a ti. Y Dios bendiga a tu plataforma. Gracias por la invitación. Es un placer para nosotros estar en tu programa de la República Dominicana con cariño y amor para usted en Perú, el grupo Ungidos. ¿Qué tal, mi hermano? A ver, yo tengo tres nombres acá. Rafael, ¿quién es Rafael? Este sí, caballero, está por acá. Rafael. A ver, ¿quién es Álvarez? Él es sí. Rafael Álvarez. Rafael Álvarez. Sí. Rafael Álvarez y Andrónico. ¿Cómo integran la agrupación ungido? Preséntese. Eh, Andrónico. Filósofo de Dios. Wow. Chica. ¡Qué bendición! Bueno, para entrar a la entrevista, vamos a el calentamiento. Háblanos de su nuevo sencillo que lo acaban de estrenar hace poco. Háblanos un poco de ese temita promocional. Eh, del tema que estamos promocionando ahora. Se titula Regresa. Lo eh, Lanzamos el, 14, el pasado 14 de febrero a toda la plataforma. Ha tenido una buena acogida en YouTube. Y a la gente le ha gustado mucho. Y, y nada seguimos trabajando para llevar este mensaje amén ¿cuánto tiempo tiene la agrupación ungido ya? bueno ya tenemos dos años eh, con este proyecto con este ministerio estamos trabajando para con la gloria de Dios amén algo que siempre me gusta preguntar cuando yo entrevisto para ir calentando el calentamiento porque son como 15 preguntas que le voy a preguntar, ¿no? Que la dejé lista ayer en la noche. Y siempre me, me, me fascina hacer esa pregunta cuando yo hago la, en la entrevista. ¿De quién fue la motivación para que se hagan ese junte, ¿no? los tres? ¿no? ¿De quién fue el, que, quién fue el protagonista, no? Y de poner el nombre también, ¿no? Bueno, eh, la motivación de la educación unido, sobre de nuestro hermano filósofo, eh, él orando, el Espíritu Santo, pues le para que nosotros pudiéramos hacer música, aunque nosotros hacemos música desde antes de ser cristianos, ¿sabes? Yo, como, pero Dios tuvo misericordia y por el caso entonces él tuvo la visión de Dios y de ahí nace la agrupación un wow ¡Qué, qué tremendo! Un giro, Un por la presencia del Señor, ¿no? Porque el ungido es, una, es algo que, la unción ¿no? del Señor, ¿no? y es tremendo, sí, la canción. justo la acabo de escuchar ayer y un día de nuevo, y tremendo, ¿no?, porque la gente va a poder escucharlo aquí en Perú también, ¿no?, en nuestra radio Renovado por Cristo, no solamente en Perú, sino lo van a escuchar en, en Uruguay, porque tenemos contacto con la radio Cristo del Cielo, y son un radio de a nosotros, ¿no?, lo vamos a compartir, esa música para que lo pasen en, en señal, y diferentes radios que tenemos contactos, ¿no?, no solamente en Perú, sino se va a ir a todas las naciones a la radio por porque... Cada vez que nosotros tomamos música, eh, la música cruza fronteras, ¿no? Eso es lo que nosotros hacemos acá en Radio Renovado, que la música llegue y cruce fronteras, ¿no? Que se llegue a todas las naciones a través de las letras, de las canciones que ustedes cantan, ¿no? Bueno, ahora antes de para comenzar, ahí está un saludo para Daniel Martín, está activo, ahí está, Daniel Saludos para Daniel, también. lo mucho, mucho, Daniel. mucho respeto también para él. Estoy activo, está activo Daniel Martínez, está activo. Un saludo para Daniel Martínez, siempre joven, todos los para sábados. Y para el programa Martínez. también, que Dios lo bendiga mucho. Ah, ok, Daniel Martínez, bendiciones. Vamos a continuar con las preguntitas, porque tengo otra una entrevista por Facebook Live también a la última hora. Las, así son las entrevistas. Bueno, comenzamos esta hora con las entrevistas, estamos en Radio Renovado por Cristo. Bendiciones, a ver, vamos a, está que escribe mensaje Daniel Martínez, que dice acá, vamos a ver los saludos, Daniel Martínez manda saludos, dice, bendiciones para un y radio renovado por Cristo, bendiciones, bendiciones no, bueno. Daniel Martínez, gracias, no. gracias por los saludos, no, Daniel Martínez, así que vamos a seguir con la entrevista, una pregunta para ustedes chicos, ¿Quiénes colaboraron con la composición del tema, este nosotros eh, Dios nos ha dado una química. Nosotros nos complementamos para hacer los discos. Nosotros sea que uno tiene una idea y se comunica con nosotros y la, y la complementamos. Y a veces vamos al estudio y ahí nacen nuestras canciones. Dios nos da la letra y, y, y el mensaje. Y hasta ahora no, no ha resultado hacerlo de esa manera. Amén. Bueno, acá está el que escribe los saludos, vamos a pasar los saludos, antes de la otra pregunta, dice, Veronice de la Cruz, saludos, a Radelí, saludos. Saludos, Salud. Salud, mandan saludos, a la gente que <ríe> se, se conecta. Vamos con la siguiente pregunta, chicos, ¿de quién? ¿Cuál fue la inspiración para escribir esta canción? Bueno, la inspiración hace en que nosotros eh, tenemos, teníamos ese sentir ya de hace tiempo de querer hacer un llamado directamente a los amigos que están allá afuera, diciéndole regresa a esas personas que han conocido este camino y que se han vuelto atrás. Y nosotros queríamos decirle de la mejor manera posible, y lo hicimos a través de esta canción, regresa, vuelva a los pies de Cristo, porque Él te espera. Y no te estás esperando como cualquier cosa, sino con los brazos abiertos, como un padre dispuesto a perdonar. Amén. Qué tremendo, qué tremendo la, la canción, ¿no? Sí. Ahora, Otra pregunta más, chicos. Porque ya estamos en la, el área de las preguntas. A mí me gusta preguntar, me encanta preguntar a Vamos con la siguiente pregunta. ¿Y dónde y en qué estudio realizaron la grabación del tema? Bueno, nosotros vamos a hacer ese disco en Puerto Plata. Eh, eh, nuestro productor eh, se llama La Nota, productor, eh, que productor reconocido aquí en República Dominicana por, por la zona de nosotros. Y es un poquito bien lejos donde vamos, pero eh, por la misericordia de Dios, Dios nos ha puesto para trabajar con nosotros y hacer buena música como el tema de regreso. ¡Wow! ¡Qué bendición! Qué bendición, qué tremenda. Reacción, ¿eh? ok vamos pues, a siguiente con la siguiente pregunta. ¿Quién fue el productor del este tema? El productor del tema se llama la nota produce, es un productor acá dominicano, muy bueno, muy bueno, productor dominicana. Sí, sí, el productor sí, el productor, sí el que hace la pista, la mezcla, todo eso. Wow. Ya otra pregunta que siempre me gusta preguntar a todos los armistas, ¿no? ¿hasta dónde pre pretenden llegar con esta canción? bueno nosotros en realidad lo que queremos es llegar a, a los corazones como te estaba aplicando anteriormente de aquellas personas sí, bueno. que se han alejado sí. del camino ¿entiendes? queremos volver a darle un aliento una esperanza, a decirle vuelva Queremos tocar corazones que no han conocido este camino, que no han conocido al rey poderoso y grande y majestuoso que se llama Jesús. Eso es lo que nosotros queremos lograr con este tema. Amén. Bueno, otra pregunta. Eh, ¿Qué es lo nuevo que, que se viene? Eh, estamos trabajando ahora en un nuevo proyecto. Porque nosotros nos caracterizamos por hacer música eh, versátil. Hacemos reggaetón, trap, R&B. Ahora venimos con un reggaetón nuevo. Se titulará eh, Responde. Estamos trabajando ya, organizándonos para hacer el video y hacer ese lanzamiento para la calle y llevar palabras de Dios a través de la música. Amén. Pero vienen muchas más. Sí. Que ya están listas. Ok. Otra pregunta más. A ver. ¿Cuál fue la frase de la letra de la canción con la que más se identifica? Perdón, repito, perdón, perdón, perdón, perdón, repito perdón. la pregunta que no se escuchó bien. ¿Cuál fue la frase de la letra de la canción con la que más se identifica? Bueno, mira, eh, la frase que más yo me identifico, por así decirlo, con la canción. Hay una parte del eso que hice de la misericordia que dice aquí estoy en la cúspide de mi estupidez, porque dejar al Señor humanamente, por así decir, es un concepto estúpido, y disculpa la palabra que lo diga, pero en realidad, porque a veces Dios da más cosas, bueno pues, de lo que el mundo ofrece, y creo es que cierto. es una estupidez muy alta estar en esa, de esa manera, dejar al Señor. Amén. Okay. Otra más, otra otra pregunta más para ir concluyendo con la entrevista. ¿Y dónde podemos buscar la canción, el tema? ¿En qué plataforma están disponibles? Este, nuestro, nuestras canciones todas, para hablar en términos generales, están disponibles en todas las plataformas. Estamos disponibles en YouTube, nuestro canal es un en Spotify, Apple Music, Teaser, eh, Amazon Music, toda la plataforma de música. Pueden seguirme también en otras redes sociales, arroba ungido y okay. Un mensaje final eh... ¿Me escuchan? Sí, sí, sí, claro. ¿Quién es el más? Pilas, el más divertido del grupo. <risa> el más divertido. Andrólico. Claro, claro. Andrólico. ¿Eh? El... Parece que es sí. positiva, porque la chispa, sí. la educación. Sí. sí, sí. <risa> Qué bendición, bendición. Bueno, me vas a mandar saludos hasta que se conecte Daniel Martínez, Sergio Galindo, Verónica de la Cruz, Saludos, Muy bien. saludos, saludos a todos los que se están conectando en esta programación. Así que, un mensaje final que quiere dejar a toda la gente de Radio Novos Cristo, eh, a todos los que van a poder ver este video, y van a poder escuchar la música acá en nuestra programación, ¿no? En vivo, 24 horas, la vamos a subir ahorita mismo, y la vamos a soltar para que ustedes también escuchen. Bueno. Este, nada, nada. Para las personas que nos escuchan, los que son cristianos, que siguen hacia adelante, que no importa cuánta piedra o obstáculo aparezca en el camino, que siguen hacia adelante, porque Dios lo se puede. Y para aquellos que no están en el camino, que nos escuchan a través de tu plataforma, a través de las redes sociales, que puedan entender que por más que uno trate de encontrar, llenar el vacío que hay en el corazón, en el mundo, en las vanidades, en lo que es la lujuria y los vicios, no se encontrará nunca nada que sea así ese vacío, porque solo Jesucristo, el salvador, es el único mediador en, entre Dios y nosotros somos. Como hoy nos dio una oportunidad a nosotros, para hoy en día, estar llevando este mensaje, estar haciendo música juvenil, tropical, urbana, para edificar, así puedo hacerlo con muchas personas más, que, que no solo se puede vivir una vida eh, en desagrado a Dios, como joven y como persona, sino que podemos vivir en obediencia a Dios y seguir hacia adelante. Amén. Una palabrita, el tu, tu compañero, también, uno de cada uno que dé un mensaje también. Bueno, yo, yo, yo sigo eh, haciendo el llamado a aquellas personas que aún no conocen de Cristo, que se den la oportunidad de conocerlo, que ellos lo llaman aburridos quizá a nosotros, pero yo le digo, bueno, para que vea la gran diferencia, la gran paz que hay aquí en este camino y el gran gozo que nosotros llevamos nuestros corazones cuando aceptamos a nuestro Señor. También yo diría que en la parte también, pasándonos al tema reciente que tenemos, yo me voy a referir a las personas que se han ido de los caminos del Señor. Y algo que siempre yo he dicho es que el que se fue o el hijo pródigo que se fue de la casa del padre nunca dejó de perder el título de ser hijo, siempre fue hijo, aunque estaba lejos del camino o estaba lejos de la casa. Yo creo que hay personas ahí también que nos están viendo y, y que escuchan otras músicas que en un tiempo se fueron, ¿me entiendes? Pero nunca Dios lo ha dejado de mirar como un hijo. Yo siempre lo veo como un mismo, yo siempre está pendiente a ellos. Ahora, ellos tienen que reaccionar y eh, darse cuenta, como digo pródigo, que digo, me levantaré e a mi padre, Y Creo que esa parte es muy importante porque eh, yo les exhorto a la gente que, aquel que se ha ido mejormente, que regrese a, a los pasos de sus padres, porque sus padres tienen cosas grandes que darle, que, que brindarle, porque este mundo le ofrece cosas vanas como dice también algo así, que hoy es y mañana no es pero Dios dice la palabra que nos puede servir eterna y vivir en abundancia Dios ok chicos para este instante vamos a presentar el nuevo tema acá en nuestra cabina radial con ustedes bueno, toda la audiencia de la Radio Renovado por Cristo, estamos presentando el nuevo sencillo de la agrupación Unquido. Regresa, sonando aquí tu Radio Renovado por Cristo. Vamos a soltarla y la soltamos. Bueno, acá, sonando desde Lima, Perú y República Dominicana, la agrupación Unquido, regresa. Así que ya saben, nos pueden pedir aquí en tu Radio Renovado por Cristo, eh, 3 a 5 de la tarde y 24 horas descargados de nuestro app con Google Free, un como radio renovado por Cristo. Así que chicos, un gusto después de tenerlo. A un saludo y en qué redes sociales antes de irnos, pueden dejarnos sus redes sociales. Este, estamos disponibles nos pueden seguir en Instagram ungidosrd, en Twitter ungidosrd. pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube Ungidos eh, nuestro fanpage es Ungidos y estamos disponibles también en TikTok como Ungidosrd y, y nada, bendiciones para todas esas personas que nos escuchan y esperamos que sigan recibiendo la palabra a través de nuestra música Ok, chicos, que Dios me lo bendiga. Ha sido un gusto poder tenerlo acá en la radio, en, en, en la cuenta de fanpage, al aire con toda nuestra audiencia. Que Dios me lo bendiga. Así que ya saben, inviten a sus amigos que pueden escuchar el Radio Renovado por Cristo, en la programación 24 horas y en vivo. Van a hacerlo a 24, 7 de todo el día. Así que ya saben, Radio Renovado por Cristo. Y seguir escuchando la música de un pido. Regresa aquí en tu radio renovada por piso. Bendiciones. Muchas bendiciones para ti. Un paso. Bendiciones, chicos. Bueno, acabamos de tenernos a la agrupación, un así que pueden escuchar el nuevo tema aquí en tu radio Renovado por piso. Regresa en vivo en directo desde Lima, Perú, República Dominicana. Espero con las manos abiertas, porque mi me causa, me he visto porque me he dado visión decisión. Yo que han pasado tantos años, que, no sé si hagas hace tanto daño, estoy dispuesta a darte mi perdón. están escuchando la canción Ungido, regresa aquí tu radio renovado por Cristo en Perú estamos en tu programa de tarde renovado por Cristo acabamos de, acabamos de tener la agrupación Ungido el pan explotando el momento y el como todos los pasajeros, acabo el dinero y busquen la campaña. Así fui tan solo, yo solo celoso me da compañía. No hay dinero ni fama, y sé que ni una extraña. Se acabaron la vuelta bacana, y decidí cómo para la campaña. La que estoy alimentando cerdo, mi carne heredaba piraña. Quisiera volver a mi padre, de celos profundo de mis entrañas. Me perdiste solo del desierto, aunque espero con los brazos abiertos, por tu partida me causa, me fuiste por tu fuego y yo han pasado tantos años, no sé si me hace tanto daño, estoy dispuesta a darte mi perdón. Aquí estoy en la cúspidez, de mi estupidez, por eso me levanto.